Hola, ¿cómo están? Este es un video piloto acerca de una nueva sección que quiero empezar si nuestra economía lo permite poder hacer unboxings de discos físicos y libros físicos espero que te guste y comenzamos el día de hoy adquirí este libro, eh, se llama el Necronomicon no es el libro el Necronomicon de Lovecraft, pero es ilustraciones sobre los monstruos o las deidades de Lovecraft, se llama Necronomicon el libro, habla sobre el mismo libro en el cine, y cómo se inspiró Lovecraft en hacer este libro, o cómo crear el Necronomicon en sus historias, el prólogo o la introducción es de Sammy Mayne, la línea se llama Gothic Dreams, y obviamente el libro se llama Necronomicon, algo que me gustó mucho fue el reverso, yo vivo en México, soy de México Y me encantó ver este Lovecraft Como el calendario azteca Se ve increíble Vámonos rápido eh, Aquí viene el prólogo Y antes del prólogo viene nuestro índice Y nos habla sobre el contenido del libro Mira acá esta imagen se ve muy padre Trataré de hacerlo lo más rápido posible Para no quitar el tiempo Porque... Digo entre más rápido mejor nos habla sobre los orígenes del libro, ocul orígenes ocultos, el poder que crece el legado de Lovecraftiano eh, más allá de la ficción moderna invocando artes oscuras eh, son buenos capítulos, dice, jugando juegos mortales y más allá de tu conocimiento arcano ok y vamos a ver la portada del Necronomicon como en el cine una ilustración muy bonita, esto sí está muy heavy, otra ilustración del Necronomicon, de cómo sería una portada, habla de los mitos de Cthulhu, esto me gustó mucho, me voló la cabeza, se ve bien padre, de lo desconocido habla. Esto se ve muy, muy Evil Dead, muy padre O sea, es Lovecraft, pero se ve muy padre eh, Hay una cita del de festival No sé si han leído ese eh. Ese cuento, esa historia Del festival, yo lo leí En el libro de La Sombra sobre Innsmouth Y dice, el inmencionable Necronomicon de el loco Arab Abdul al al-Hazret, Un libro el cual yo nunca vi Pero el cual eh, había escuchado Sus monstruosidades, cosas eh, Tal vez mi traducción fue mala y mi dicción. Pero compré este libro más que nada por las ilustraciones. Y pues el contenido ya solamente viene en inglés. Mi, no soy tan adepto de leer mucho en inglés, pero le entiendo un poquito. Y si no, nuestro amigo Google Translate nos ayuda. Cartas personales. Eh, esto es como de las sombras sobre Innsmouth: The Shadow Over Innsmouth and the Story of Horror. Eh, un libro maravilloso. Opiniones, la inspiración. Esto está muy padre. ¿Sí se ve en cámara? Sí, ¿verdad? Vamos a checar. Perfecto. El, olor, el horror de Dunwich. El legado Lovecraftiano. Nos habla dónde nació Lovecraft. Eh, Providence. Eh, en qué año sus padres. El Necronomicon. Esto se ve padre, padrísimo. Solamente voy a hojear para que vean las ilustraciones. Eh, de la información pues vienen opiniones acerca de las revelaciones de cada libro por ejemplo que dice las revelaciones eso incluye toda cosa que puedes recordar en sus maestros sus pensamientos ¿no? Link Carter, la colección de los mitos de Cthulhu el libro de Avon el círculo continúa este está bien padre, me gustó demasiado continuamos, un Cthulhu, bien padre, y vale la pena comprar el libro, yo creo que te va a gustar si eres súper fan de Lovecraft, el simple hecho de tenerlo, eh, es gratificante, ¿no? Es como esos libros que te comentaba la otra vez en el otro video de J. Dilla, que el simple hecho de tenerlos tanto en inglés, pues simplemente le da un valor de decir, ah, lo tengo el libro y te gusta tenerlo. Y poco a poco lo empiezas a traducir. Pero es muy visual este libro. Me gustan mucho las ilustraciones. Creo que por eso lo compré y me cautivó. Uh, la Universidad de Miskatonic. Ahí dice. Bueno, Stephen King nos habla del señor. Stephen King. Vámonos rápido. No quiero quitar mucho tiempo. Cthulhu. Esto se ve bien, padre. Invocando artes oscuras. H.R. Heger -He -He -He -He -He Necromicon. -e ok, continuemos. Este me gustó mucho, esta ilustración. También nos habla de Evil Dead. De hecho algunas imágenes son como de Bildead. El arte del neo. Neonomicon. Ay caray. Ahí dice neonomicon, creo que se equivocaron. o oh, así es. Eh, la mejor. Eso sí está increíble. Como para una playera. Mira. Oh, oh, super. Me recuerda mucho a Evil Dead. pero creo que sí tiene que ver con Bildead. Porque a la otra página ya viene el. Poster. Este póster es increíble, el débil de no sé, tiene mucha magia, mucho no sé, es increíble, no sé, para la gente que le gusta todo esto del horror, a mí me encantaría tener este póster así en mi cuarto. How <risa> suck your soul dry. Y si no has visto Evil Dead, tienes que verla Y bueno, ahorita se va a poner de moda San Raimi con esto del Doctor Strange No digo que sea mala la película Yo ya quiero verla, pero es otro tema Pero San Raimi es el creador de Evil Dead Puedes ver esas tres pelis Están increíbles Se me dio miedo Esto, creo que me gustó mucho Esta ilustración Me recuerda mucho al cuento de Los otros dioses El señor que sube la montaña y bueno, se volvió loquito y que abajo estaba Ultar. <risa> el ejército. El Army of Darkness. Se es increíble. Un xenomorfo. Habla de Alien. y su influencia también. Habla de True Detective. en eh, no hay ni HBO. Salió una serie de HBO también. No la he visto. Pero bueno, no tuvo muchas críticas buenas. Y esto creo que también es de la serie True Detective. Se ve bien padre. Y ya, creo que ya vamos a finalizar este video. La portada y habla de los Simpsons, cuando Bart invoca a los zombies y los despierta. Y después se pone el disco de Michael Jackson en la cabeza para hacer su invocación. Está bien padre. como el Necronomicon ha aparecido en varias... Ah, de hecho creo que está no en la de Aventura, ¿no? El Enchiridión, no soy fan de la de Aventura, pero me acordé. Todo es improvisado. Esta sección. Estos nuevos videos. Y pues espero te gusten. Ya creo que vamos a terminar. Este está bien padre. Parece al de la serie de Evil Dead. De Ash vs Evil Dead. Al demonio que invocan. Y ya. Sería todo. Este sí está muy heavy. Wow. Bueno. Sería todo. Espero que te haya gustado el video. Sería todo. Esto es un pequeño... Unboxing, ojear un libro Y espero te haya gustado Y trataré de hacer más videos así Si nuestro bolsillo nos lo permite Y bueno, nos vemos pronto Dale like, comenta si te gusta Lovecraft Si tienes algún libro de Lovecraft parecido con ilustraciones Y esto fue episodio 0 Un pequeño unboxing Gracias y nos vemos pronto